Hola a todos. Soy Juan Ramón Camarillo Peñaranda y voy a hacer una introducción al tema de los generadores sincrónicos. Son los elementos que se encargan de suplir la energía a las cargas en un sistema eléctrico de potencia. Convierten energía de otras formas a energía eléctrica. En países como Colombia y Brasil la principal fuente de energía es la energía mecánica proveniente de hidroeléctricas. En países sin buenos recursos hídricos, se usan otras fuentes de energía química como son el carbón y el gas. Finalmente, existen otros países que usan la energía proveniente de reacciones nucleares. Este tipo de generación no emite dióxido de carbono a la atmósfera, pero produce otro tipo de contaminación. Por su construcción mecánica, existen dos tipos principales de generadores, los generadores con rotor cilíndrico y los generadores con rotor de polos salientes. Los generadores por sí solos no generan formas de ondas sinusoidales, por lo tanto, se deben hacer ciertas modificaciones para lograr este objetivo. En el caso de los generadores de rotor cilíndrico las bobinas en el estator se distribuyen de tal forma que se genera la onda sinusoidal. En las máquinas de polos salientes, la forma de los polos se construye de la forma que la señal generada sea sinusoidal. Recomiendo que consulten un libro de máquinas eléctricas para tener más detalles acerca de estos parámetros de construcción. Es importante anotar que el generador de polos salientes tiene una reluctancia variable en el entrehierro, por lo tanto requieren de un análisis especial. En estos generadores la inductancia se divide en un eje directo y un eje de cuadratura, dependiendo de si estamos mirando la inductancia en el eje polar o fuera de este. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos en una próxima ocasión.